En este módulo cuarto vamos a estudiar con más detalle el modelo ISLM dentro de nuestro curso fundamental de macroeconomía. Como estudiamos en el módulo 2, la relación IS es el resultado de considerar la igualdad entre la oferta y la demanda de bienes y nos informa de cómo afecta el tipo de interés al nivel de producción. En el módulo 3 Hemos estudiado el mercado monetario y hemos definido la relación LM a partir de los puntos de equilibrio en dicho mercado monetario, que los encontrábamos cuando la oferta monetaria se igualaba con la demanda de dinero, que por diversos motivos se podía realizar. De esa forma, la relación LM nos informa acerca de cómo la producción afecta también al tipo de interés. Ambas condiciones de equilibrio en el mercado de bienes, la relación IS y en el mercado monetario, la relación LM, se pueden expresar en forma de ecuaciones como las que tenemos en pantalla. La relación IS nos habla de desigualdad en el mercado de bienes entre la oferta y la demanda. Ahí tenemos desagregado el consumo como ese consumo autónomo más la propensión a consumir. ...por 1 menos T, que es el tipo impositivo por el nivel de renta... ...más esa propensión a consumir por las transferencias. Es decir, el consumo autónomo más la propensión a consumir por la renta disponible. Además, tenemos la inversión y el gasto público. Todo lo que se produce es igual a lo que se demanda. Respecto a la relación LM, tenemos la igualdad entre la oferta monetaria... ...que la tenemos expresada en términos reales, M partido por P y la demanda de dinero. En todos los puntos que forman parte de la curva IS nos encontramos en una situación de equilibrio en el mercado de bienes. Del mismo modo, en todos los puntos que forman parte de la curva LM nos hallamos en una situación de equilibrio en el mercado financiero. Ambas situaciones de equilibrio se satisfacen únicamente en un punto, en la intersección de las curvas IS ILM. Al tipo de interés de equilibrio lo hemos llamado en el gráfico Y asterisco y al nivel de producción de equilibrio lo hemos denotado Y asterisco. Estudiar el modelo ISLM nos será útil para poder apreciar qué va a ocurrir en, en los resultados macroeconómicos cuando se aplican distintas políticas. En primer lugar hablaremos de la política fiscal que puede llevarse a cabo a través del gasto público, de las transferencias y de los impuestos. El gasto público es todo aquel que se lleva a cabo para la realización de infraestructuras, etcétera, que tanto conocemos. Del mismo modo, las transferencias serán una parte importante. Las transferencias son pagos sin contraprestación. Por ejemplo, el subsidio de desempleo es un pago sin contraprestación, es una transferencia. La pensión de jubilación igualmente es una transferencia. No se exige nada a los desempleados o a los jubilados a cambio de percibir la pensión que reciben. Es cierto que tienen que cumplir una serie de requisitos, pero una vez satisfechos estos nada se les exige. Es una transferencia, es un pago sin contraprestación. Por otro lado, tenemos los impuestos. Los impuestos forman parte de la financiación de la política fiscal de, del gobierno. Cuando se produce un incremento del gasto público, esto va a generar un aumento de la demanda efectiva en la misma cuantía y, además, va a generar un proceso multiplicador a través del consumo privado. En esta diapositiva podemos ver ese multiplicador del gasto público, que lo que viene a decirnos es que cuando se realiza ese incremento del gasto público, el aumento de producto final que vamos a obtener, el aumento de producción, va a ser más que proporcional. Como vemos en el eje de abscisas, el paso de I sub 0 a I sub 1 es superior al incremento de G que tenemos en el eje de ordenadas. Respecto a los efectos que tendrá el aumento del gasto público sobre el superávit presupuestario, hay que señalar que van a presentarse dos tendencias que tienen sentido contrario. Pues el incremento del gasto público tiende lógicamente a reducir, el superávit presupuestario, pero el aumento de la renta que origina el aumento del gasto público da lugar a un aumento de la recaudación impositiva que opera en sentido opuesto sobre el superávit. Sin embargo, como vemos en el desarrollo al inicio de esta diapositiva, el efecto neto va a ser una disminución del superávit presupuestario. Gráficamente, todo esto que estamos narrando se puede ver en el gráfico inferior. Si la política fiscal que consideramos es una modificación del tipo impositivo, vamos a poder apreciar que el multiplicador va a ser diferente al que teníamos con el gasto público. En este caso, va multiplicado por c minúscula, que es esa propensión marginal a consumir. Por consiguiente, el multiplicador final va a ser menor. Todo el desarrollo para llegar a, consumir, a conseguir este multiplicador y todos los demás que vemos en este vídeo están en el material pdf que se entrega. Los signos no deben confundirnos. Lo que nos dice la expresión que vemos en pantalla es que al producirse una variación en el tipo impositivo, el efecto que se produce sobre el nivel de renta será de signo contrario. Por consiguiente, si se trata de una reducción del tipo impositivo, el nivel de renta aumentará. En el gráfico que vemos a continuación, la reducción del tipo impositivo incrementa la pendiente de la demanda efectiva, creciendo el nivel de renta desde I0 hasta I1. Además, en el gráfico posterior, podemos observar que disminuye la pendiente de la función S más T como consecuencia de la reducción del tipo impositivo, por lo que pasaremos de un equilibrio inicial E0 a otro equilibrio final E1. Respecto al efecto que tiene sobre el superado y presupuestario la reducción del tipo impositivo, Vemos que un incremento del tipo impositivo haría crecer el superávit y presupuestario y una disminución del tipo impositivo, que es el caso que hemos estado considerando, lógicamente reduce el superávit presupuestario. En el gráfico siguiente podemos observar que disminuye la pendiente de la función SP y la economía se situará en algún punto interior al segmento AB el lugar exacto dentro de ese intervalo vendrá dado por el valor del multiplicador del tipo impositivo. En este gráfico hemos puesto, por ejemplo, que fuese en el punto E1. sub Respecto a la política monetaria hay que señalar que es competencia del banco central y no del gobierno, generalmente. Si el gobernador del banco central tiene estrechas relaciones con el gobierno, entre ambas instituciones pueden coordinar la totalidad de la política económica de un país. En Europa nos encontramos hoy en día con que es el Banco Central Europeo el encargado de diseñar la política monetaria. Y puede ocurrir que simultáneamente estén produciéndose realidades muy diferentes respecto de, por ejemplo, las tasas de crecimiento o de inflación entre los distintos países, por lo que la toma de decisiones se hace complicada a un país con tasas de inflación elevadas podría convenirle que se aplicase una política monetaria restrictiva que le ayudase a controlar los precios mientras que un país con bajas tasas de crecimiento estaría interesado en la puesta en marcha de una política monetaria más expansiva para ayudar a impulsar su economía es por tanto interesante que conozcamos cuáles son los instrumentos y cómo se puede llevar a cabo la política monetaria para poder analizar la realidad macroeconómica. Para comprender la política monetaria que puede llevar a cabo el Banco Central es necesario conocer la teoría cuantitativa del dinero. Según esta el producto de la oferta monetaria por la velocidad de circulación del dinero ha de ser igual al valor de la producción Obtenido este como el producto de precios por cantidades, es decir, m por v ha de ser igual a p por q. Según distintas escuelas económicas, de corte monetarista y que en ano, la evolución de v, la velocidad de circulación del dinero, se comporta de manera diferente, lo que tendrá gran relevancia en la efectividad de la política monetaria. Para quienes tienen un planteamiento más en línea con los monetaristas, a largo plazo, V es independiente de M, por lo que en el largo plazo la política monetaria es muy potente para controlar la demanda agregada nominal, es decir, el producto P por Q. Como se trata del largo plazo, la oferta agregada, de la que hablaremos más detenidamente en un módulo posterior, ...que consideran es completamente inelástica, alcanzando el nivel de producción potencial de la economía. Según quienes tienen un planteamiento más en línea con los keynesianos, V, esa velocidad de circulación del dinero, varía de manera inversa a como lo hace M. Y lo hace además de una manera impredecible, pues dependerá de otra serie de factores, como las expectativas que los distintos agentes económicos se formen acerca de los precios los tipos de interés, etcétera. De esa forma, la política monetaria sería un instrumento poco fiable para el control de la demanda agregada. Tendría poco efecto sobre los precios y este sería menor cuanto más elástica se considere la oferta agregada de la que hablaremos ya más adelante. Sin embargo, la previsible repercusión sobre el nivel de producción y el empleo de una política monetaria restrictiva podría llegar a ser muy negativa. Existen diferencias también entre ambas corrientes a la hora de considerar la efectividad del mecanismo de transmisión monetaria. Los monetaristas consideran que la oferta monetaria no depende de la demanda de dinero, sino que es fijada por las autoridades. En el gráfico que podemos apreciar comprobamos que para un determinado multiplicador monetario a cada nivel de base monetaria le corresponde un volumen de oferta monetaria diferente. Es decir, que un incremento de base monetaria provoca un aumento de la oferta monetaria. Lógicamente, una disminución generaría un decremento. Todo esto lo hará conforme al multiplicador monetario que estudiamos en el módulo 3. También puede variar la oferta monetaria si para una misma base monetaria varía el multiplicador. Esto puede ocurrir, entre otros motivos, por ejemplo, si se varían los requisitos de coeficiente de caja para los bancos. En el gráfico hemos representado un incremento del multiplicador que provoca, de esa forma, un aumento de la oferta monetaria. Los keynesianos, sin embargo, consideran que la oferta monetaria es endógena pues está determinada, al menos en parte, por la demanda de dinero. Ese hecho se manifiesta en que los bancos contraen o aumentan el crédito en respuesta a la demanda de los clientes. Por consiguiente, su óptica, su perspectiva, variará de la que estamos exponiendo en estas diapositivas. Para finalizar este vídeo, vamos a nombrar los principales instrumentos de la política monetaria. En primer lugar, destacamos las operaciones de mercado abierto, que consisten en la venta, o compra en su caso, por parte de la autoridad monetaria, de valores públicos en el mercado abierto, para reducir, o aumentar, la oferta monetaria. Cuando las autoridades modifican la proporción de deuda pública a corto, y largo plazo, manteniendo constante el nivel de endeudamiento, es otra práctica diferente que se conoce con el nombre de Funding. Por ejemplo, si compran letras a corto plazo y venden a medio y largo plazo, bonos, obligaciones, se estaría reduciendo la liquidez de los bancos y, consecuentemente, la oferta monetaria. Otro instrumento, que está en manos de los bancos centrales, es la tasa de descuento a la que prestan dinero a los bancos. Si es mayor, lógicamente estarán contrayendo la oferta monetaria. Y un instrumento bastante eh, valioso podría ser los requisitos de reservas, ese coeficiente de caja. Cuanto mayor sea el coeficiente de caja, mayor será el proceso, cuanto menor sea el coeficiente de caja, mayor será el proceso de creación de dinero bancario y por tanto más crecerá la oferta monetaria a partir de un determinado nivel de base monetaria. Lo, el documento en PDF que se entrega junto con este módulo profundiza mucho más en el desarrollo de lo que es la política fiscal, la política monetaria, especialmente si eh, os animáis a realizar los ejercicios numéricos que vienen al final, lo que os recomiendo, para comprender mejor ese funcionamiento de las políticas fiscales y monetarias dentro del modelo ISLM.